Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos al espacio de pensamiento sistémico. Vamos a ver un ejemplo de interrogación sistémica. En los diversos talleres o seminarios que hemos trabajado, el arte de preguntar en el pensamiento sistémico, surge la pregunta ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? En este vídeo vamos a poner un ejemplo de lo que hablamos en un vídeo anterior sobre la interrogación sistémica. Imaginemos que tenemos delante una familia compuesta por cuatro miembros. Padre, madre y dos hermanos de 19 y 14 años. Se les pregunta por aquella o aquellas circunstancias que les ha traído a consulta. Supongamos que la madre comienza a narrar la situación en la que el paciente identificado es el hermano mayor. De pronto observamos que la hermana de 14 años comienza a llorar. Dejamos que termine la madre con el relato de la situación y... En otras orientaciones psicoterapéuticas se está acostumbrado a preguntar directamente ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Estas preguntas son importantes porque dan a entender que los sentimientos pueden percibirse y valorarse como expresión de la existencia de una persona. Pero también podemos entenderla como que todo sentimiento se expresa como un mensaje para alguien. La hermana de 14 años llora. Ella lo sabe, pero también sabe que tanto el padre como la madre, y como no, el hermano lo notan. Este es el aspecto comunicativo que muchas veces no se tiene en cuenta cuando habitualmente se hacen esas preguntas. Por ello en el enfoque sistémico se le puede preguntar a la hermana pequeña, María, ¿qué crees que significa tu llanto para tu madre? ¿Para tu padre? ¿Para tu hermano, Javier? y como tenemos espectadores y otros terceros a que observan la relación, les podemos preguntar, Javier, ¿qué crees que le pasa a tu madre cuando ve llorar a tu hermana? O, ¿qué crees que le pasa a tu padre cuando ve llorar a tu hermana? Podemos seguir con el resto de los miembros de la familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Con esta técnica de interrogación vamos generando nueva información que va entrando en el sistema familiar. Al final comunicación y relación se van a ver afectadas por esas nuevas informaciones. Se van sugiriendo nuevos puntos de vista y procesos de pensamiento en todos los participantes. Hasta aquí hemos tratado con un ejemplo lo que es la interrogación sistémica. La próxima semana volveremos con otro vídeo del espacio Pensamiento Sistémico. ¡Buen trabajo! Recuerda suscribirte para que conozcas los nuevos vídeos del canal. Si te ha gustado puedes darle a la campanita.